Pe pe pegando un prensado y un master Deportivo y elegante Me persigno y no duele En un rally negro color mate Está quemándose ese caucho Espera negro ten cuidado Que todos los míos hacen daño Michelle te paso en un caño ZZ en el trap Yo no sé qué pasará Si mañana cambiaré y mañana habrá más, reggaeton like calderón, mm -hmm. fumando rompe el portón, mm -hmm. esa puta está cabrón, con wow. mucho Fum se fumón. Acá fumando, con la cintia acá limpiando Con mi abuela fumando, con lo mío volando En la esquina tomando alcohol bueno Con lo mío oro y terpenos. el mateo campo fresco Con lo mío fumando, con lo mío hablo Esto es lo malo, paleta, bro Acá estamos fumando, con lo mío fumo lento Estamos darko, sangre en mi cuerpo Con lo mío lento, la guitarra la cuelgo duro como si tuviera money Con dos de que tienen olor a honey, Estoy tomando code como si tuviera COVID Se no daba adrenalina por culpa de esos tres molí Si sí, yo me retraso porque yo estoy con mi shorí O Vendiendo cocaína En la esquina con mi homie Me vaso con purpurina oxicodona con mi cori En un par en una esquina Mezclando porro con molí Deportivo y elegante Los turros tienen piquete o chapio, la delincuente Mueve droga Endo viaje Va se dueña en mi mente Mami me tiene de mente Saca la ficha Estamos todos de frente, se pasan de vivo acomodados sin los lentes Porque quiero una pistola si la pistola te mueve Son gatos, gato más gato por gato El trapo, dueño de la droga y el trapo y elegante me persigo y no duele en un rally negro color mate está quemándose ese caucho espera negro ten cuidado que todo lo mío hacen daño mi chete en un caño ZZ en el trap yo no sé qué pasará si mañana cambiaré, si mañana habrá más reggaeton like Calderón fumando rompe portón esa puta está cabrón con mucho soy fumón con lo mío acá fumando con la sintia acá limpiando con mi abuela fumando con lo mío volando en la esquina tomando el Mateo campo fresco con lo mío fumando Con lo mío hablo, esto es lo malo Paleta, bro, acá estamos fumando Con lo mío fumo lento Estamos darkos, sangre en mi cuerpo Con lo mío lento, la guitarra Yo la cuelgo Yo duro como si tuviera money Con los bolsas de María que tienen olor a honey, Estoy tomando cogerina como si tuviera COVID Me aceleraba adrenalina por culpa de esos tres molí Psicodona con mi cori. un par en una esquina mezclando porro con molí. Deportivo y elegante, los turros tienen piquete. Bachapiola, delincuente, mueve droga viaje. va a hacer dueña mi mente, mami me tiene de mente. Me saca la ficha.